¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Que estoy de vuelta! Bueno, habréis visto el título de este vídeo y muchos de vosotros diréis Jairo, ¿pero por qué haces un vídeo de cómo llegar a los 500 suscriptores si tú todavía no tienes 500 suscriptores en tu canal? Y bueno, os preguntaréis, ¿pero qué osado es este tío? Pues no, a ver, los que me conocéis de más tiempo sabéis que yo en... con... y José en No Solo Magia conseguimos llegar a los 30.000 suscriptores Entonces quería hacer un vídeo explicándoos un poco de cómo llegar a tener más suscriptores. Bueno, pensad que los 10 consejos que os voy a dar en este vídeo os servirán tanto si tenéis 10, 20, 30, 100 suscriptores, 500, como en mi caso que estoy cerquita, o ya si queréis llegar a los ansiados 1000 suscriptores que te permiten con las 4000 horas de visualización. Eh, llegar a monetizar el canal vale este vídeo os recuerdo vale para cualquier canal pequeño para que crezca con 10 consejos que le voy a dar así que empezamos con esos 10 consejos bueno el primer consejo que os quiero dar a los que subís contenido en youtube es el siguiente subí siempre vídeos que os hagan felices que os llenen que estéis satisfechos con lo que estáis haciendo ¿Por qué? porque es posible que tardéis en crecer porque en youtube se tarda en crecer pero por lo menos no tendréis la presión de tener que subir algo que no os guste y que a la larga, si no conseguís resultados, os hagan que dejéis el canal o deje de lado. Por lo tanto, mi primer consejo es que los vídeos que subáis sea contenido que realmente os satisfaga a vosotros primeramente y que luego podéis ofrecerle a vuestra audiencia algo interesante, pero que siempre dentro de esos parámetros de que a ti te satisfaga lo que hagas. Mi segundo consejo, y no menos importante, es el siguiente. Sé constante en tu subida de vídeos. Es decir, sube un vídeo una vez a la semana, cada 15 días, pero que sea de forma asidua. ¿Por qué? Porque si tú subes un vídeo y te pasas más de un mes, mes y medio, dos meses, por poner el caso, en, en no subir contenido, tu canal al final empezará a perder visibilidad y lo que provocará lo siguiente, que deje de tener atención en tus seguidores, eh, que es de lo que se trata es que vayas subiendo vídeos y vayas sumando minutos de reproducciones, ¿Entendés? no seas como el Guadiana que desaparece y aparece, sed constantes. Mi tercer consejo es el siguiente, interactúa con tu audiencia, ¿Cómo puedes interactuar con tu audiencia? Pues muy fácil, dedícale un tiempo a contestar a los comentarios que te llegan, intenten los vídeos preguntarles si les gusta el contenido que está subiendo, que te den alguna idea. Eh, no sé, puedes también mostrar sus comentarios en el siguiente, en, del vídeo anterior, en el siguiente vídeo. Eh, intenta tener una relación. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando eres un canal pequeño te interesa interactuar con esa gente y que esa gente por medio del boca a boca Vaya hablando de tu canal a sus amigos, a sus familiares, a su entorno. En definitiva, es una manera muy chula de crecer. Cuesta poco y aparte te da cercano a tus suscriptores. Cuarto consejo y no menos importante es que durante el desarrollo de tu canal vayas evolucionando, es decir, evolucionar no quiere decir que te gastes muchos medios en una cámara o tal que también. Pero sí que eh, lo que debes de hacer es intentar mejorar en cada vídeo que haces. ¿Cómo lo puedes hacer eso? Pues juega un poco mejor con la iluminación. Intenta tener un diálogo fluido con, con, tus, con la gente que te ve. Eh, intenta de cierto modo que tu canal vaya ganando visibilidad y que vayas comunicando cada vez mejor. Es... Mmm, una manera de que la gente vea que poco a poco muestras interés porque tu canal siga adelante. Mi quinto consejo es que tampoco te vendrá un poco de deseo al canal. Una manera de mejorar la imagen de tu canal y que pueda llegar a más gente es cuidando las miniaturas. Para hacer miniaturas no es necesario que seas un profesional del Photoshop. Es decir, hay páginas en Internet que te proporcionan miniaturas para YouTube. Yo, por ejemplo, en mi canal uso eh, Canva que es una página que me permite hacer eh, miniaturas y es muy fácil de manejar y es gratuita. Por lo tanto, intenta ir mejorando esos pequeños detalles que te pueden posicionar mejor el vídeo. Una miniatura bien hecha gana en relación a una que no lo esté. Otra manera de mejorar es mi sexto consejo, que sería usando también algo de SEO, en este caso en los títulos. Intenta emplear en tus vídeos títulos llamativos que tengan en re relación con el vídeo. Es decir, tampoco eh, pongas un título que no tiene nada que ver con el vídeo porque eso al final te perjudicaría, pero sí que usa, usa títulos llamativos. Por ejemplo, en mi vídeo de hoy podéis ver que mi título eh, eh, Consejos, 500 subs y Sorteo lo tengo destacado en mayúsculas. Una manera de destacar tu título es empleando mayúsculas en el título. Para destacar las palabras claves que quieres eh, o, o piensas que pueden atraer a más público. Al fin y al cabo, esto se trata de intentar posicionar bien un vídeo, incluso con el título. ¿vale? También una cosa que le gusta mucho a YouTube es el empleo de números en los títulos. No me preguntéis por qué, pero a YouTube le gustan mucho los números. Séptimo consejo básico de SEO. Emplea etiquetas en tus vídeos. Vale, no tienes que ser un crack de las etiquetas, pero sí que debes tener cosas claras. Busca etiquetas que, que de alguna manera sean palabras claves que lo puedes hacer de, de varias maneras. Por ejemplo, es muy importante que en las etiquetas pongas el nombre de tu vídeo, entre otras cosas. Y también yo uso algunos programas que son gratuitos, como es el Telebody, por ejemplo, que me ayuda a ver el posicionamiento de esas etiquetas. Yo también suelo hacer una cosa que me gusta bastante Para por lo menos intentar posicionar mi, mis vídeos y mi nombre Es poner en, en algunas etiquetas lo que es el nombre de tu canal Por ejemplo, eh, este vídeo, si hay un sorteo, puedo poner sorteo Jairo Por ejemplo, ¿sabes? Sorteo Jairo Fernández King 2 Siempre intentas jugar con eso para dar un poco si tu canal... Tiene un nombre, mi, bueno, realmente mi canal tiene mi nombre, pero sí que yo muchas etiquetas son Majo y Jairo, Tag de Jairo y Majo. Intenta jugar con el nombre de tu canal en las etiquetas, porque al final estás creando tu propia marca personal. Bueno, mi octavo consejo es importante también. A YouTube le gusta que tu canal sea un canal ordenado, es decir, si subes varios tipos de contenido, intenta usar una cosa que a YouTube le encanta, que son las listas de reproducción y tener en cada lista de reproducción, pues, tus diferentes vídeos. Es decir, yo en mi canal, por ejemplo, os habéis dado cuenta que subo tags, subo recetas, a veces subo mis viajes y, y alguna algún Jairo Pina, por ejemplo. Pues yo tengo varias listas de reproducción donde pongo, donde pongo esos vídeos. Luego también puedes emplear las listas de reproducción con contenido tuyo y de otros canales, con vistas a qué? De que esa lista de reproducción pueda verla más gente, sean vídeos bien posicionados ya en YouTube y colar en medio de alguno de esos vídeos algún vídeo tuyo que pueda permitir que la gente llegue a tu canal de esta manera. Es muy importante tener un canal bastante limpio, no vídeos mezclados a pupurrí intentar centraros también en un contenido yo en mi caso tengo varios contenidos, pero pues sabéis que esto ha empezado a ser un canal personal y al final, pues es un canal personal un poco va Desaster. un desastre, pero dentro del va Desaster, que es mi canal, tengo diferentes listas de reproducción que me lo ordenan. Es sencillo, solamente es dedicarle un poco de tiempo a, a ordenar tu contenido. Ya solo me quedan los dos últimos consejos de hoy, que quizás no te ayuden a a conseguir tantos suscriptores, pero mola mucho y siempre puede rascar algo con ellos. ¿vale? Allá va. vamos a tocar en el noveno consejo el tema de las colaboraciones. Vale, las colaboraciones pueden darte muchos suscriptores. Por ejemplo, si tú haces una colaboración con un canal más grande que tú, es posible que tengas llegada de suscriptores de ese canal, pero hay que medir muy bien las colaboraciones. No siempre te dan muchos suscriptores o, o ni mu muchos o pocos. No siempre está definido el número de suscriptores que le pueden dar. Es decir, para que un canal colabore, busca siempre eh, que la colaboración sea con un canal que tenga contenido similar al tuyo. ¿Por qué? Pues porque es posible que tengáis suscriptores que les guste vuestro mismo contenido, pero que no conozcan a uno o a otro. De esa manera puede haber una, interac una interacción. Sí que es verdad que mucha gente en YouTube tiene la teoría de que si son canales diferentes puedes mmm, ganar público que no vendría a tu canal, pero eso suele ser público que se suscribe por la colaboración y al cabo de semanas desaparece. Por lo tanto, mi consejo en las colaboraciones es que no siempre vas a tener un resultado muy, muy positivo, pero en cambio sí que suelen ser eh, satisfactorias. Es decir, yo, por ejemplo, he hecho colaboraciones en este canal personal. Por ejemplo, el vídeo de, de la gordofobia en el cual tratamos un tema de actualidad en la sociedad y lo hice con otros compañeros youtubers. Es decir, ese vídeo posiblemente no fue una colaboración muy muy sonada de vernos en el mismo canal, pero es una manera de colaborar conjuntando un tema entre varios canales y desarrollarlo. Al final mencionas a los otros canales, dejas el enlace a sus vídeos... Y estás haciendo, creando una integración entre canales, que a YouTube eso le suele gustar bastante. De llevar público de un canal a otro. Es decir, que la gente siga consumiendo vídeos, saltando de un vídeo a otro. Eso a YouTube le, le, suele, le suele gustar bastante. qué os voy a decir también, que no siempre hay que colaborar de la manera que estamos acostumbrados de ver dos youtubers juntos y tal. Hay muchas maneras de colaborar. Yo, por ejemplo... Eh, a partir de este vídeo y en los siguientes vídeos que suba a mi canal, voy a hacer una, una cosa que llevo tiempo pensando, la que sería en las pantallas finales de mi vídeo, como YouTube me da la, la opción de poder subir los canales, dejaré mi canal para que se quiera suscribir, que venga de fuera, y promocionaré otro canal. Por ejemplo, esta semana quiero, eh, quiero promocionar el canal de mi amigo Bryce, Un Papamoto, que aparte de ser el hermano de Alba y el cuñado de José y mm, ser un tío mm, maravilloso, pues quiero que veáis su contenido. Es un canal súper chulo en el que mezcla sus dos pasiones, que son los viajes, rutas en moto con la música. Bryce es pianista y tiene varias covers con cantantes amigos de él que están fenomenal, de una calidad tremenda. Así que os invito a que veáis el canal de Bryce al final de este vídeo en la pantalla final, ¿vale? Y llegando a este punto, mi décimo y último consejo para crecer en YouTube Y para intentar llegar a esos 500 suscriptores Yo todavía no he llegado a esos 500 suscriptores Pero quiero emplear una, eh, una herramienta para poder llegar antes ¿Cuál va a ser mi herramienta? Pues mira, la siguiente Cuando cumpla o cuando llegue a mis 500 suscriptores Pienso hacer un sorteo Los sorteos suelen, ser, suelen tener un efecto llamada en tu canal que te suele proporcionar suscriptores de manera rápida. Siempre y cuando depende de lo que sortees. Pero sí que es verdad que también tienen un efecto, como te digo yo, un efecto rebote. Es decir, puedes aumentar durante el periodo que está vigente el sorteo en suscriptores. Y una vez acabe el sorteo, gente que nada más ha llegado a tu canal por ese sorteo. De, de, de, de, de, de, de quitarse, de suscribirse y perder ese, ese público. Por lo tanto, con los sorteos también, como dije anteriormente... Eh, colaboraciones y sorteos no siempre son igual a más suscriptores, pero sí que es verdad que es una manera de que premies a tus seguidores con algo físico que les puedas enviar y demás, vale, a lo que voy yo os prometo que si llego a 500 suscriptores, pienso hacer un sorteo ¿qué sortearé? pues os prepararé en su día lo iré hablando una vez que llegue, os prepararé una caja sorpresa eh, por el valor de unos Creo que 20 euros está bien Pensad que yo no vivo de YouTube No, no gano dinero de, de YouTube Y lo haré pues posiblemente Con productos del Tiger, productos del Teddy Productos de estos comercios Que, que son Suelen ser eh, Tener cosas chulas, baratas Y que os pueda hacer un Un pack Bastante chulo, así que prometido que era Que si llego a 500 suscriptores eh, Habrá un sorteo Y ya para despedirme eh, quiero deciros que si os ha gustado el vídeo, darle like. Si queréis más contenido como este, dejadlo en los comentarios. Y mmm, decidme qué os parece que haga un sorteo de 500 suscriptores. Si queréis sorteo o si no queréis sorteo. Y nada, simplemente despedirme de vosotros y subiré más vídeos. Que la verdad que voy liado y tal, pero quería subir un vídeo. Si queréis más contenido de este tipo de cómo crecer en YouTube y cómo puedo ayudaros, no os he contado todos mis secretos porque de mi etapa de no solo magia aprendí un poco de SEO y sé ciertas cosas que en este vídeo no os he comentado por falta de tiempo y demás. Pero si queréis más consejos, me tenéis a vuestra disposición en los comentarios para cualquier duda que os pueda resolver, ¿vale? Así que nada, chicos, que hasta aquí el vídeo de hoy y os quiero mucho.